Hola a todos, el día de hoy, muy buenas a todos, bienvenidos a un audio. estamos en mi canal, y el día de hoy voy a devolver este juego, que si no he escuchado, no he escuchado, bueno, no he escuchado, entonces pues, quiero recordar pues, esto si son de yo hace seis meses no cuesta, 4, exactamente 4, entonces, de verdad se devolverá el juego, a volver a jugar y ver qué tal he mejorado Porque que si qué persona Me peor de todo cuando yo que yo mucho puedo tengo que hacer me on a friday night Como ven ya tiene el score, porque grabé otro intento Antes de jugarlo jugar, no es la última Entonces, hace 10 minutos que no juego, así que no digamos 6 meses Vamos no a traducir No traduzco What's up, little man? This is more, A Three, two. Bueno, ya, uy, y ocho mil cuatrocientos uy, puntos, algo uy, de de uy, mm. hey. uy, porque me da Amiguito, ¿qué es no ¿Se pasó? ¿Se la dio esta cosa? ¿No es? <risa> <risa> yo Perro, okay. ya, perro, por favor, no grites. Yo te he dado tu comida. Estás encerrado porque, porque si no te va. el perro, el otro perro te tiene que coger. Ah, mira, me saltó un. Me saltó un shock eléctrico. Trucos. Ya, disculpen por la demora, por la distancia. Es de que se me cayó la computadora. Hubo un desastre natural, el mismísimo, el mismísimo terremoto con la María de México. El mismísimo terremoto que se me acabó la batería de la computadora. Se me acabó la batería de la laptop, la laptop sin batería. Este video se va a llamar así. ¿Se va a llamar también por la demora? ¿O? No voy a cambiar el título por una demora. Se me cayó la computadora. Se me cayó la otra computadora y eso. Bueno, ya sigue la siguiente canción, que Ya ya ya valió el tipo malo O sea, el tipo ya valió, ya valió, ya no ya valió, ya valió, ya, no, ya valió, o sea, ya se murió Y supongo que aquí ya, ya va a atacar como el pantalmón Canta igual, solo que un poquito más con un tono de robot Parece un robot en serio Después de seis meses jugando fue este juego de antes me jugar se ve, Mónica, hace tiempo, 6 meses, en junio, en junio, de jugar. creo que eran 4, 5, 5 meses, 5 meses, bueno, 5 meses que he jugado una otra vez, pero un montón, y ya me porque me han y no tenía el porque tenía de hoy día cabanito cambia de color ¿No? ya se me va a ir pero si el inicio cambia de color ya es que no me fijo poquita poquita poquita poquita ¿Sí? el Mario Brot, yo he hecho un Ya eh, Creo que solo son tres canciones esta semana. Solo son tres, Creo que había un extraño Leí Uy, qué me hizo? Bueno. Ya. ya me acabo de trackear Ya me confundí. Ya, 60.190 puntos en el último intento que hice y lo que lo he cortado porque no lo van a ver Lo he cortado en donde es que hice otra versión Para publicar en Twitch y... Eh, ¿Cómo se hacía? Man. Un de inmersión, ya se va el sol, ya me tengo que ir, retirar así ese. Y una canción, ¿no? una, una última canción, ¿no? Sí, como decir. La última, el último aliento. Sí, <tose> va a haber... Esto es un que no Ah, sí. Lo leí en YouTube. Lo vi en YouTube. Sí, va a haber. No, no se puede, se puede, se puede, se puede. Para que confirmen que soy yo voy a voy a presionar que estoy. Ahorita voy a presionar la chica de lo que estaba para que confirman el gameplay. ¿Para que no acuerdo robar el gameplay? Me parece que ¿Ves? Voy a presionar. Voy a presionar las flechitas y las cosas. Ok. Gracias, gente, por ver el gameplay. Muchas gracias. No pues, agradezco esto. Suscríbanse si quieren apoyarme para llegar a, los, a la meta de los 40 subs. Y eh, por fin, poder poder tener 40 y hacer más videos, gameplays de otros.